Bienvenidos a mi sala Bienvenidos al parche, pan Para y la entrada a este mundo pervertido Donde violo las instrumentales con cada sonido Haciendo ruido mi mensaje es claro No suena aburrido Tengo claro mi objetivo Nunca pierdo el contenido Tengo una lírica que te apuñala Un CD que está reproduciendo sentado en la sala En VA y en los controles inyectando doble H Sin censura Sin complique Para que esto suene guache Soy monarca de mi arca cuando salgo con mi barca Con la mentalidad de pisar y su la marca así que trine, no me importa lo que usted opine, nada de sus comentarios a mí me deprime, los videos que ahora tengo son gracias a Katerine y a Capster por hacerme ver como una estrella de cine, todo es claro, pero hay algo que nos entretiene, es la gente que se acerca solo porque les conviene, me la soya, el que fuma, el que lo enrolla, el hombre que alza el puño como símbolo que apoya, la gente que es consciente y sabe que esto es diferente, por ningún motivo olvidaremos al que ya no está presente. Esto es para toda la gente Música para el delincuente Desde el sur hasta occidente 1341 el mensaje es independiente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 que tengo techo y les afecta el hecho de que no estoy en venta mira mi agenda como lentamente le entra a la clientela por ver la vela derretirse mientras improviso a capela Rupianes promoviendo el rap antiteorías y que solo valga el rap que cuente lo que vivimos todos los días y de esta forma la sala de casa se ganó mi respeto por ser un lugar de mi hogar donde me siento completo en el sofá, sin el sofá, con una silla o sin ella la sala es mi lugar de inspiración si la intención es dejar huella DGZ, Volume 1, 3ZK y la colmena solo te falta este para dejar la lista llena Happy Halloween, sonando al máximo en tu sala NBA de vuelta en otro viaje sin escala 1341 Préndalo ahí, parcero yeah. Esto es para toda la gente Música para el delincuente Desde el sur hasta occidente 1341, el mensaje es independiente